Hello? Abrimos la puerta, pero el tanque se hundió, un tanque que estaba reventado, y pues bajamos a ¡Ah! O sea que no vamos a salir así como así. Voy a apagar el aire acondicionado, seguro que lo ahora, ¡Ahora! Tassi Trianón, sola en el desierto, embarazada y enferma, intentando. En la, la que los supervivientes de su expedición han encontrado ayuda. Había hallado una fortaleza abandonada y un camino hacia la ciudad, pero un contratiempo le hizo caer por el cañón. Hasta las entrañas de las antiguas estructuras por el cañón Eso está mal, eso está mal escrito, muy mal redactado ¡Taca! No le eso Que se cayó por culpa de un, de un cañón De un tanque Vale, estamos aquí Y a ver si el juego se repone Espérate, espérate Que sospecho que me la han subido la resolución Porque la da la gana a ella. Entonces, ¿qué ¿Qué te pasa? Porque... ¿Qué tardás? ¿Qué o no me tarde? No, no me tarde, estaba recuperándose. Vale, ¿dónde leche estaba? No me acuerdo. Candil? Vale, no me acuerdo ni dónde estoy ni qué es lo que tengo que hacer. Bueno, vale. ¿Esto cómo era? Espérate, ¿dónde, estoy? ¿Dónde leche estoy? Estaba? Me estaban persiguiendo. Corre, corre, corre, corre, levántate. Eso es, eso. Catalamos que hasta en Porque si no, nos dan patarriles. ¿Qué le estamos haciendo aquí? Pero tengo que no me acuerdo. Objetos. Brazalete. Esto cae. el tanque... Esto ya lo hicimos. Tenemos que escapar de aquí. la escuadra profunda eh, página sobre serial. No me acuerdo. Venga. Pues bueno, supongo yo que tendremos que continuar. Venga, vámonos. Llevante el faraón. Hostia, oh, había un bicho ahí. Me cago en la leche. Espérate, venga. Vamos a dejar nada pego. Muera. Bueno que hacer aquí Esto. mejor apago la luz, ¿verdad? el otro día creo que jugamos bastante sin luz ¡Oh! me cago en todo, corre, corre, corre ¿cómo se corrí? así ¿Ah, Caché cache la malla, ¿ahora cómo le eché abro yo eso así que me vuelvo a loco? hostia ¿qué me pasa? ¿Me estoy... ah, el niño hay que comprobar chiquillo chiquillo como se comprobaba que estaba bien baja eso. No era con. Ah, vale, era así. ¿Cómo era para comprobar chiquillo? Yo para mí que la con la vez dejando el Ahí ahora. Que estamos embarazados. A ah, ver, vale, yo es que.. Patizo enseguida, vale, por aquí hay algo, eh. Aquí hay algo. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos cerilla. Oye, no puedo coger el candilite. Porque no puedo coger el candilite. No puedo coger. Vale, va a ver si tenemos por lo menos cerilla. Está aceite porque no está cargado. Vale, venga. Uy, guarda la mierda esta. A ver, esto necesita algo. Ah, sí, necesita esto, ¿no? No puedo cogerlo. Hay que colocar aquí algo. vamos no. a apagar esto. Corre. Comenta. Esta está más muerta que Bruce Willis. Pues me cago en la leche que viene por nosotros. ¿Y dónde coño me escondo? A me va a dar matarriles. y cuclilla. Hostia, pero me estoy volviendo loco. Se ha ido ya. Vete. Hijo de putin. Yo. y yo, ¿cómo sé que se va? ¿Se ha ido ya o qué? No veo una mierda. Vamos, si está aquí me va a pillar. espérate, ¿Eh? no, no hagamos ruido uy, me cago en la leche que mierda era eso Todas, todas, todas, todo. Vale. Hostia... a tontería venga, vamos para abajo. Vale, se acabó lo que se daba. Venga, pues está oscura, a pues ver, muy bien, eh. Vale, aquí hay un poquito de luz. bien ya, por favor, por favor vale, ¿y a dónde tengo que ir? se supone que es para arriba, pero me he caído por ahí como decía el que ruido Me he caído y no puedo levantarme a ver por aquí coge la zarilla, anda. al bote y esto de qué va? ¿Esto será de subir y bajar? ¿Cómo? Esa es otra vez. Es una persona de algún modo. ¡Qué luz! ¡Qué luz! ¡Qué luz! ¡Qué luz! Qué luz? ¿Qué no, que nunca ha visto. Pues yo no me entero de nada. Ya se entera de todo, pero no me lo cuenta bien. Espérate, vamos a encender una cerilla. ¿O no? Ay, pero no. Vamos a encender de mierda esta. Que no nos acojones. Hay más antorchas de por ahí, por ahí, más antes que se apagara la cerilla. Oh, se acabó. Mira, pues aquí nos quedamos. te quiero registrar un poco. A ver. ¿Hay algo por aquí? No. Dice, ahí es una persona de algún modo. Yo creo que sea el Mario muerto que nos está diciendo cosas. Buenas. Vale, abrimos eso. ¿Y eso por qué? saltamos hasta allí Puño, qué pasa la chiquilla o el chiquillo y ya yo, yo ¿lo tengo claro o oh, el bicho cristiano ronaldo no va a ser un cristiano ronaldo no va a ser rico vale creo que subimos esto puedo subirlo sí me equivoqué me equivoqué eh, esta, esta esto y ahora este Ah, y ahora sí, ¿no? Y como... A ver. Bueno, no ha del todo. Bajamos y ahora lo, lo giramos a la izquierda o a la derecha. Bueno, no entiendo. ¿Y ahora cómo llego yo a aquella zona? ¿Me puedo agarrar o algo? Porque necesitaría la ayuda de un segundo. Avisa al bicho. <ríe> yo. Bichito. Avisamos al bichito. A ver, ¿y esto lo puedo levantar ya con mi super fuerza mujer. Tan mal, porque como Crowell dice, muchísimos papeletas de que, de que estamos muertos. Muy ¿eh? we'll Eso es, eh? tú como si fuese un culé. Saldremos de esta, vamos a fichar a media Europa. Mm. ¿Será que tengo que...? Vale, vale, vale, vale, ya sé, ya sé cuál es la solución de esto. No es morir, ¿eh? No, no es pensar que voy a coger, me voy a tirar otra vez. ¿Cuál suicida? Eh, venga, vamos a quitar esto del medio. No puedo, ¿no? Vale, tengo que levantarlo. Yo creo que simplemente tendrá que buscar la forma de abrir la puertecita de abajo, así que, por mucho que yo me invente, subimos esto. No puedo subirlo más, venga, ahora este. Ahí. Esperamos que baje. Y en cuanto baje... Vale Tendremos que buscar el camino eh, Seguramente era a la izquierda Donde sale el bichito Pues nos tendremos que matar allí No te caigas moza Ahí está Por aquí, por aquí Por aquí Por oh, aquí Hostia Madre mía, esto es la cabeza. Y este tío, ¿qué nada? ¿Y esto cómo lo corto? Vete, oh. hay cosas guays aquí. Tiene una pistolita. La pacha. Venga, pues allá está. Estoy escuchando al bicho. Mira, pues ya está, ahora No me fui un pelo, eh. Buenos días. Buenos días. Soy el inspector de pasillos. Saca usted su carne de pasillo. Sin acojonarme. Vale, no hay nadie a quien pedirle carne de pasillos. Vale, ahora sí podemos cerrar. Esto. Esto. Ay, yo, yo Ay, a ver, pues yo parezco... Venga, hay que repetir. Oye, ¿cómo le gusta a los diseñadores de niveles? Eh? Hacernos perder pete, chiquillo chiquillo que está... I'm sorry, Tú no juras mucho, Tasis, que con ese nombre que tiene, no te veo nombre de triunfadora, tiene una pinta esto... saliar. No, me cago los dicho. más bien. ¿no? Tengo que arriba, espérate. Se me ha ido la pinza. Will be okay my love. I just need to keep calm. Sí, vamos. want you Que sí, que sí. Oh. He said about. Joder, con de su tú que te voy a repetir que tenemos que bajar otra vez. Vamos a ir despacito nosotros. Mamá. Hola. Hey. <risas> ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están hostales? Vale, despacito. Por aquí. Oye, ¿y qué hay? ¿Hay cosas guays? No hay nada guay. No tengo nada, no tengo ni una puñetera cerilla ni nada. Y el podómetro no se lo mira. Podómetro mágico. Cuenta los pasos y abre portales Solo en Alias para Por el módico precio de... Bueno, toca Vale, es por ahí Tengo un poco de cicerilla No debería Bueno, no hace falta Hemos <risa> muerto, pero... Vaya, vale, a estar chiquillo dando por salvo ¿no? Safe. No, no Hago la mata, voy a repetir esto otra vez. Quiero ir de aquí Bueno, corre, corre, corre Ya, pues no tengo Ni una mala cerilla Vamos a mirar a ver si entre los cuerpos ¿Esto qué es? ¿Y por qué te dan la opción de coger cosas...? que no va a coger nadie, espérate, por ahí hay una puerta y por aquí otra puerta, no me lado no, a la derecha espérate bueno, parece una especie de habitación A ver si hay cerillas por aquí un cráneo, bueno, aquí hay cráneos para dar regalado Mira aquí ¿Qué coño Este, aquí tiene que no haber algo. Vale, el aceite. Pero es que el aceite es que dura poquísimo, ¿eh? Que este es mi gato. No sé yo si debería de... ¿Esto acá un baúl? Lo quiero abrir. A ver, ¿qué hay ahí? Ni no nada, ¿no? Hay Guarraría. ¿Qué te pasa, chiquito? Pobrecito el gato. ¿Qué te pasa, gato? Aquí hay otro. Espérate, mucho. segundo. Ábrete. A ver, así hay cerilla, Esto qué? ¿Qué te pasa, bonito? Ven. Monte conmigo, ven. Ven, chiquito. Ven, gato precioso. Ven. ven. Ven, ven. ¿Qué te pasa? ¿Estás solito? Ven, ven, ven, ven. Ven. ven. ven. ¿O viene? ¿O no tengo caso? Las dos la opciones que hacen. Está es muy interesante, Kiro. Te lo cuento, te cuento lo que le ha pasado a esta muchacha. Súbete, vente Venga, no ha pesado, no ha gato pesado. Come. Bueno, oh, te asustas, moza Se asustado? Se la por la vera que hay por aquí, a ver, ¿hay cerillas? ¡Ey! ¡Nada! ¡Ay, mira, hay cerillas! No hay más cosas tan por aquí No hay antorcha Shh. Shh, A <risa> ver, no hay ni una antorcha por aquí, bueno, por ahí está el camino. Oh. ¿Qué pues por aquí no he investigado. Creo, Creo que viene para acá, ¿eh? Estoy. me va a matar me va a matar creo que se va lo que yo no sé si a partir de ahora cerrando o qué ¿Se ha ido o qué? ¿Se ha ido? Bueno, yo ya no sé si ahora mecánica de sigilo Está allí, está allí ¡Guau! Estoy muy inconsciente No me ve, si hago esto, no me ve, está ciega, no por lo no visto. No me entiendo muy bien del sistema de chinquino, pero bueno. cerca pero no sé dónde está Le he puesto un jarrón ahí para que me proteja ah, está por la derecha vale si sí, esto ha de si sí, se mueve el pasillo, ¿podamos ir ¿Qué, hago? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se ha quedado ahí a tonta, ¿eh? Cazamos ahí, y si aprovechamos, ahora. ¿no? Vamos a salta por aquí. Vamos a ir. Y ahora qué? Me persigue, qué guay, ¿no? ¿eh? Tiro por aquí de boca y no me tiro. ¡Máchate! No Muerto, me Estoy loco. Estoy muerto ¿Dónde? Qué loco. Es muerto, Lo entiendo bien en el sistema de seguimiento. Está claro que evita al monstruito, pero no sé si es ciego. Tampoco hay sitios donde me pueda esconder dentro. A ver, ¿dónde estoy? Ah, pues he pasado aquí, a la zona esta del agua. Vamos despacito, que no, ya no nos sigue el bicho. Háguelo multimedia. Comenta. Yo tengo los dos amnesia, los dos primeros creo que hay un tercero y ahí los tengo, olvidados este está muy chulo, ¿vale? Yo los otros no, no los he jugado. No sé por dónde es esto, pero... Oh, me cago en su muerte. Oye, me susto me ha dado! Hostia, me susto me ha dado! Con la luz encendida no da el mismo rollo, pero bueno, tengo que subirme aquí o algo. No, no, no. puedo. como venga el bicho por aquí. ¿Qué? Cuánto me queda de luz? Casi nada, ya mismo se apaga. ¿Para qué? Ya, ya va a detrás nuestra. Corre, corre. Corre, Tasis, corre. No se hace gracia Recoge el soy giral, ¿no? Me va a pillar. Ah, pues no. Qué bien. Lo hemos pasado. Vale. Eh, esto con el enfrentamiento. Ahí está. La luz. Corre, corre. Corre, Tasis. <ríe> Ah, a ver, viene el bichito. Bueno, venga, vamos. Qué chulada la, la iluminación, ¿eh? Y eso no está al máximo. Comenta. Gráficos inmersivos. Está muy chulo, está muy chulo. Vale, y ahora cómo subo yo por ahí. Me cago en la leche, corre, corre, corre, corre, corre, corre. tengo que hacer aquí. Espérate, ¿Cómo lo subo yo ahí. Espérate, por aquí hay algo. Vale, por aquí no hay nada. Ah, la luz esa! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién era? Luz asquerosita. Ah, por ahí. Me lo podía haber dicho antes, ¿eh? Yo creo que está el amarillo o, o el padre. El padre es niño. El auténtico padre. Me ha puesto los cuernos a.. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Estoy muerto, estoy vivo. He parido en el agua. Eh, conseguido. <laughs> well done, precious one. Están celebrando el cumpleaños de la niña. Muy bien. Ya poderosa. Así. Así sea la protagonista. ¡Ah! <risa> El chiquillo va a hacer... ¿Qué va a parecer un Picasso? Va a parecer un cuadro cubista. Comenta. ¿Qué agobio? Me asfixio hasta yo ¿Qué le pasa? Se hace caca. Es caro. Más lo que yo pienso. No. No, sorry. Adiós. ¿Será el chiquillo el fantasma? Lo siento, mi amada. Solo. Solo una pena y tú estás bien. El árbol de la vida. ¿Podríamos llegar al árbol y, y... saber si hay cerillas? En realidad, este juego va a buscar cerillas. Espero que no te lo haya No, no llegó no. Ahí, ahí llegó Hay algo ahí. Who are you? What do you want? A ver si podemos subir. Está claro que hay que subir, ¿no? Y eso, pues yo He tenido que recurrir al de 360 Pues yo tengo el mismo Así que irá por el mismo camino acá ¿ca? Porque se le ha roto el dios A ver, aquí hay algo Estoy jugando exactamente con el mismo Verdad que es este, ¿verdad? Pues... Irá por el mismo camino, pero bueno Hasta donde llegue Mientras, pues intentaré limpiar los otros Águilo multimedia Comenta... Sí, el izquierdo. Todo lo contrario a Drifting. Bueno, que dure lo que dure ya. Ahora, lo mismo no tener garantía todavía. Yo no sé cuántas garantías dan a un bando, pero. Si te ha durado dos meses. Quizás puedas pedir que te lo cambie. Pega tira una ordenada y este juego no debería darme tirones a mí. Aquel vale, Es que no hay mandos de Xbox originales ni en su tienda siquiera. Vale, el doctor se piró. Vamos a buscar cerilla. ¿Cómo Vamos Oh Christ, this feels good. Dios, qué bien. Don't drink too much. And uh fill up the flasks, bottles. Whatever you have. Se vañana la aquí. Miren, si me tiro aquí habrá algo guay. Habrá erilla acuática. ¿Existen las erillas acuáticas? Pues sí, creo que sí. Toca un poco de hilo. Ed Desvías del camino. Ay, miren si se quedan mis huellas, que chulada, ¿eh? Y este juego, al máximo, tiene que ser un flipante. vamos a buscar cerillas por aquí, que tiene que haber algo, ¿no? Una cerillica. Nada. Aquí de un momento. Comenta. Si en apartado gráfico puedes usar DirectX11 o Vulcan, mira bien en las opciones... No Yo... sé, sí, pero esto mola mucho, ¿eh? He tocado eso y ahora va mil veces mejor, mucho más fluido. Espérate, antes de meternos por allí... Está claro que es por aquí, a ver. El podómetro. ¿Qué hay esto? Esto va porque no se activa. Bueno, pues tocando eso se ha mejorado. El DirectX 12... Yo creo que mi tarjeta no... En teoría es compatible, pero no, no va bien. Es una 1060, que está ya más que desfasada. Pero aguanta el tirón con 1080. Y para retrap... Dios mío. ¿cómo? No te acerques, está así. Oh, no. oh, think... Hombre, yo si fuera tan así no le haría caso ¿Qué, a una estatua de oh, León. Nada de Dios. Un puto demonio. Dios, Eso es Bueno, León es más sensato. Hombre, yo de vosotros si veis que una estatua de os incita a acercaros 4th of March 1937 I am Tazzy Triannon. I survived the crash of the plane Cassandra With me are Hank Mitchell Yasmin Shabani Dr. Anton Metzier Leon De Vries, and Malik Tambura. My husband Salim and others are in a cave near the crash and need help Some have died Richard Fairchild could not handle what we saw here. He ran. Alex Sterling has gone after him. We can't wait. We must do something that is utter insanity. Hank Mitchell, our leader and my friend, was badly wounded by a creature in the fort. Yasmin calls it a ghoul. Bueno, pues lo que hace es eh, un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Y si que os lo explico. Os ¿Lo explico el resumen que hemos hecho? Pues nada, que, que nada hemos estrellado. Que nos hemos quedado atrapados en una especie de cueva y que están heridos. Entre ellos Alim, que era su marido. Y, y bueno, lo curioso es que ella no se acuerda de nada de esto, porque nosotros hemos empezado el juego en el avión. Después de, se supone que el accidente, pero todo esto ha pasado después. Y ella ha aparecido en el avión después de todo esto. Y ya ha dejado aquí con su letra pues, una especie de De aviso, de recordatorio. Y, y nada. Vamos a investigar un poco más antes de irnos ahí. Hay... Buenísimo, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se ve? muy, muy, muy molón. Hay algo por ahí atrás. Escuchaba escuchado algo. ¿Has encontrado? Mira, aquí seguro que hay cizarilla. Ahí está mi cerilla. A ver, aquí ¿qué hay? ¡Eh! ¡Hey! Una nota. A ver. Alexander Melville Sterling. Este es el doctor, ¿no? El dinero, papá, el británico necesita visado. Viaja desde Croydon con nosotros. Alex, Alex Sterling, hijo de Robert Sterling. Él pone el dinero. Creo que viene con nosotros para sentir que es el jefazo y que vive una aventura, no que no es médico. Me encontré con él en myfer alegre y e encantador, dispuesto a arreglársela. Jura que sabrá cuál es su lugar y que seguirá todos nuestros consejos. Ya, me lo creeré cuando lo vea. Quizá deba dejar las discusiones a, Ra, a rachael que ver por culo, se dice rachal, ¿no? Pero rachal, bueno, rachal es masculino o femenino, no tengo ni idea Sabe cómo llamar las la clases altas británicas Hay que hacer que esté a gusto, pero sin darle un trato especial No puede viajar sin su secretario personal Eso no es un buen comienzo Bueno, a ver Reconozco que encaja mejor de lo que esperaba pero estos tíos está así, están podridos de pasta, ¿me entiendes? Les da una confianza que te cagas, como si el mundo tuviera que hacer lo que ellos digan. Bueno, vale. Comunistas son, que comunistas, pero ven que cogen el dinero. A ver, hay, hay cosas guays. Ah, no. Somos comunistas, pero nos gusta el dinerico. Somos liberales, pero nos gusta la pasta. ¿Y por aquí hay algo? Chiquillo Ah, pequeña ¿La hija? Pero está que es la hija del futuro, no entiendo la mía. Es... Yasmín Espera La criatura de la fortaleza Un bull, dijiste era? le responde No, no sé, solo es una historia también dice que se aparecían en tumba y lugares donde hay muertos y comían carne humana. Demonios expulsados del paraíso. Pues muy bien. A ver, ¿podemos escalar? No podemos escalar. No nos han dado esa habilidad. Ahora vale, mejora un poco el rendimiento porque ha bajado un poco la calidad gráfica. De ahí lo de resolución dinámica. Pero vamos, yo no noto, yo noto que va guay. Sí, oye, algo por ahí, Ahí arriba en un campamento o algo. Vale. El podómetro no funciona. Vale. Está claro que ha viajado en el tiempo o algo parecido, ¿no? Vamos a correr un poco. estamos un poco... Hay una radio por ahí. Ah. tasi. Hello. Contesta, moza. Aquí estoy, doctor. Ay, doctor. Oh, so Me alegra mucho escuchar. Eso va... Ah, still... Vaya, veo que sigue... Moza, ¿dónde está? El Oasi. The Oasis. Well, we ya hemos estado aquí. What ¿Qué nos ha pasado? I just read Acabo de leer algo que escribí, Ay, hay un espíritu, un espíritu de luz, la he visto, a, a uh, un rollo me están I contando. Ufa, suelo explicar de todo. To the Venga <laughs> al pueblo, río, Vamos Hemos encendido una fogata. thank, you. thank you. Doctor, you gracias, doctor. Muchas gracias, pastor, I have these licenciado. On my skin and I keep losing control. Mi desmayo me, me dio una medicina. ¿Qué What's me pasa? Porque está embarazada. No estoy seguro. Necesitamos instrumentos de diagnóstico. Manuales de referencia. Uh, libros. Necesitamos libros. control ese. Evite cagarse encima. ¡Doctor! ¡Doctor! Doctor. ¡Bailar! ¡Bailar! Eh, ¿Qué hay algo, ¿no? ni nada. Bailar. Vámonos. Vámonos, moza. Que te pedo tanto en el pueblo. Va a bailar un cha está. Ahí está loco. Oh, qué bonito el desierto, eh. Qué bonito. ¿eh? En Almería se ve muy bonito la duna. Chulísimo el juego. Creo que había una versión de este juego. No puede estar ¿De realidad virtual o me lo he inventado? Yo creo que me lo he inventado. Me encantará París. Iremos a pasear por los jardines. Te enseñaré dónde jugaba Avis. Esa es su hermana, ¿no? Sé fuerte, melenita. Por favor, sé fuerte. Estoy escuchando como cuando se vuelve loca, ¿no? A ah, ver, por aquí hay algo. No Tiene una pinta de que nos va a saltar lo que sea. Eso cae. Oh, qué bien, escojo los caminos. A la primera. Por aquí podemos ir que abajo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ese sonido que le echa. O eh? aquí, aquí, ¿píntate del juego que o está cargando contenido, estaba cargando. Está cargando, está cargando cosa del disco duro. Madre mía, qué pedazo de bicho! yo village, Cuando llegamos al pueblo, por conocer al doctor. doctor. Yasmine, uh, she's from Algeria. Hey, she's nice. And we'll figure out what's wrong with me. Toma, toma, toma. All will be se ¿Ha well. muerto? All will be well. se ha muerto? Lo hemos pisado. Muere, muere Creo que nos lo hemos reventado Oye, pues muy bien Los insectos buenos son los insectos muertos Qué destructivo soy ¿Dónde está el fuego? Ya no veo nada Águelo multimedia Comenta, hazte con disco sólido cuando puedas permitírtelo. No, lo vas a notar y a agradecer una barbaridad. Bueno, este, para, para ser verdad, creo que está instalado en uno sólido. Yo tengo dos discos sólidos, Pero es que son pequeñitos, no son muy grandes, son de 250 solo. Cuando pueda, me haré. Vale. ¿Cómo, cómo? Me haré con alguno grande, pero ahora mismo no puedo. Precisamente. ¿Pero por aquí? ¿Por dónde es? Eh? Por donde se, se abre el portal. ¿Por aquí? Bueno, será por aquí. No hay otro sitio, ¿no? De los multimedia. Comenta. Son caros, sobre todo los sólidos de mayor almacenaje. Son odidamente caros. Claro, yo por eso me compré dos: uno para el disco duro, digo para el sistema operativo, y otro para renderizar cosas rápido, pero. Hombre, bueno, mi intención cambiar cuando se pueda, pero bueno, si no se puede. Bueno, ¿y por qué tengo que ir por aquí? Vamos a investigar un poco antes de irnos por esa zona. Es solo un momentillo. Uh, ¡Hostia! No. No, no. Fuck. No, no. No, no, no, no, no. otra vez dónde hemos caído ¡Hostia! Christ we caído pero eso es agua pero a Egipto Vale, no voy a llamar no a gastar un botón, aterrestres, terrestres. A terrestre. son ver, terrestre. ah, Vamos a llamar, no nadie ya. Lo de la iluminación está muy bien utilizada, eh. Está chulísimo, no me esperaba que el juego fuera así, hasta que es. ¿Quién es la moza esta? ¿A ver? ¿Tiene algo debajo? No se lo puede ver. ¡Oh, qué poco realismo! ¿Y estas puertas también se pueden abrir? No, estas no se pueden abrir. Esas no funcionan, solo hay un camino. Voy a mirar de todas maneras bien, vaya a ser que haya... Tengo aceite. Tengo saizarilla. ¡Qué bárbaro! ¡Buenos días! ¡Hostia! Madre mía, la acaba a caer aquí. Cambio climático. Cambio climático. ¿Me puedo esconder en algún sitio? Ay, gracias a Dios, gracias a Dios está ahí, mi niña. Puede que no sepa dónde estamos, pero al menos sigue estando conmigo. Pues muy bien, pues claro. no vamos a estar juntos. Juntos... ¿Qué okay. Esto es un armario. Y con este clase de armario han puesto zarillas ahí. A ver. ¿No me pasado armario de esto Pues yo no he visto más armario. ¿Qué okay. es? Qué cosas más extrañas. Pero bueno, y esta mierda cae. Es? ¿Cómo se lanzaba? Ah, con el otro, con el otro. Se lanzaba así. Cogía así. A esto cae. Es? Wow. ¿Cómo se lanzaba? Yo no me acuerdo cómo se lanza esto. Hay alguna forma de lanzar objetos, pero no sé cómo es. ¿Será con. Ah, vale, con el R1. No, con el L1 Con el L1 Vamos a. ¿no? Vale, por aquí no hay nada Ah, la máscara que sale del juego Que hemos visto por ahí Ey, aceite Lo que siempre quisimos Vale, bueno, eh esto es como se abre. Pues eh, vaya rollo, porque a mí no me gusta. la fase. En well no otro mundo no me O si pozo era muy hondo o se cayó dentro, De que toco mucho tiempo to para mirar a su alrededor. Y preguntarse qué iba a pasar después. Ahora le a eso de, la no, la ley, de que va a coger un trauma. Ay, chulo, ¿eh? Ay, pequeñita. Cada paso que damos, parece que estamos más lejos De casa. Dios mío. A ver, algo por aquí. Nada ¿No, por aquí. ¿Eso qué es? Ahora. ¿Eso qué es? Okay? Una no, silla sí, está terrestre. ya está terrestre. Sí, ya está terrestre. llena de pinchos. Toca, Un mapa. Por aquí le vamos a matar esto. Y por aquí le vamos a matar aquello. Todo no lleno de cosas. A ver qué por aquí. Adiós. No me gusta la pinta. ¿Eso que es? Comenta. Nos vemos mañana. Buenas, buenas noches, noche. buen descanso y mejor despertar a todos. Buenas noches, buenas noches, que descanses. Abuelo multivirio. Que descanses. ¿Qué le pasa? Girar, no puedo leer esta, esta mierda. Está escrito en alemán antiguo. How how ¿Son cerillas? ¿Otra nota? ¿Esto son? En tablets, tablets, de la época extraterrestre Madre mía que Ah, esto se puede leer Bajo el signo de reno En el tercer ascenso, en la primera llamada Yo, Taru. Hago este registro. He terminado la comparación de las muestras de la emperatriz y de los huesos de su madre santa. Atua. Ahora queda claro que ambas eran portadoras de esta enfermedad, aunque no se manifestó en su antepasados. Aunque la pita es suficiente potente como para recuperar los sorteos y tendones. Si no se repite la aplicación, la salud vuelve a deteriorarse. Una única dosis no cura, solamente evita el deterioro durante un tiempo me ordena que pruebe a aplicarla repetidamente, las cantidades y los puntos de inserción, los horarios en su nombre ah, muy bonito se ha traducido el idioma de la muchacha como ves Bajo le ha gastado aceite, venga bajo el signo de rano. No, no, no, no. en la primera muestra temaco estaba bien, el flujo nutritivo ambos órganos de, gener de generatividad estaba intacto aunque reducido, y por ello habrían estado funcionales antes de la reparación de la columna vertebral sin embargo desde la entrada de Vitae los órganos están completamente debilitados por lo, por lo que no se ha restaurado la sustancia la enfermedad degenerativa les afectó de forma permanente antes del inicio del tratamiento he preguntado si debo preparar un informe para la emperatriz, pero Temaco dice que es innecesario. Por supuesto, tiene un interés meramente alquímico y no es motivo de preocupación, ya que ella es eterna en su nombre. Bueno, sociedad feminista en, en y embrista. He visto esto en algún sitio. La mujer de lo hace. Así, ¿Ah, nada de terrestres No señala nada. ¿Y esto qué es? Pollo. Eso qué es, eh. empiezan los rompecabezas un poquitín más complicados. A ver. A dos para esto. A ver. ¿Y esto para qué sirve? abierto o qué? Fíjate. Se abre algo, se cierra algo Pero no sé, el que vamos a investigar un poco más ¿qué Parece una silla de un dentista Vamos a buscar cerillas y... Ah, mira, una tablilla Esta no funciona Está rota Esta rota, esto qué es? ¿Qué utilidad tiene esto? Ninguna. Bueno, echamos a que la, la sienta. So right. Vale, esto qué es? No. Vale, el único dispositivo que funciona es este. A ver, mira la tablilla de esta, nos van a explicar de qué va el rollo este. Milander, septarca de la fortaleza encendida, ha enviado mensajeros a las islas exteriores con el pretexto de una misión comercial a pesar de nuestra advertencia previa. Recomiendo que traslademos tres puños del segundo regimiento a las islas de inmediato. ¿A dónde meterán esos puños? <ríe> Esta gente. En cuanto al asunto del material cosechado, se ha sugerido que con el desarrollo de la nueva sala disminuirá la necesidad de ese material creo que eso es tener poca visión de futuro esta nueva capacidad sin duda significa que tenemos la libertad de aumentar el número de fábricas con lo que podremos aumentar enormemente nuestra capacidad de defensa así como el nivel de vida en todo el imperio estos nuevos conocimientos son un regalo lo más lo más acertado sería hacer uso de ello dígame qué te va a hacer gran emperatriz e informaré al consejo de, de su de, de decisión en su nombre eterno. A su... A Superfood. A su... Felpodito. Como rico el Felpodito. A Superfood este también está roto. Este que debo verlo, como el mando de Abuelo Multimedia. Toca aceite, Tocad. Me encuentro encerrada de nuevo. Un día no debería de ser un problema, pero siento que desperdicio cada día que pasa. Hay mucho que hacer. Temaku me, me dice ahora con el Vita, tengo toda la eternidad, pero la gente depende de mí. No. Siempre hay algo. Invasión, rivalidad, enfermedad, penuria. Tengo un deber. Quizás debería terminar estas sesiones Ahora me he encontrado una forma de estabilizar no, no la enfermedad Debería estar eufórica, debería no estar mi destino en This is not for the Es una esperanza tan remota Que puedan encontrar alguna forma de curarme Just Que puedan encontrar alguna forma for de concederme me? mi mayor deseo Vale, entonces cada vez que lo toque me cuenta historietas es que lo último no, no lo he leído. No. Ahora es eterna, dice Temaku, no necesita herederos. No de da de mentir. Si se trata de política, en no es por el imperio, es por mi. Por... Ah, vale. <Jaric> se supone que se ve que está dando huerta al hijo de la emperatriz infantil de fantasía. Hay que ver. No ha respetado ni una, ni un icono de los ochenta. Se ha cargado a la emperatriz infantil. Ahora bueno, vamos a coger el cacharro este. Exactamente no sé qué mierda hace, pero cuando lo cojo pasa algo. A ver, ¿ahí hay una puerta o algo? No, no. Mandaloso, bueno. ¿no? Se ha abierto aquello, ¿no? Este. este. Ay, ah, esto se ha iluminado. Pero este ya lo hemos leído. Muy bien. Aquí no. Este estaba roto, este también estaba roto, ¿no? Este está roto. Y este también está roto, ¿no? Sí. Me quería asomar, pero he andado. Vale. ¿Qué es eso? Vamos despacito. Miren, pasa al juego. ¡Oh, sea. No, a mí el rollo este es que empiecen a dar aplicaciones a alguien. Porque en teoría parece una civilización alien, ¿no? Pues le quita un poco de gracia porque lo de lo sobrenatural no se tiene que explicar para mí, eh porque le quita un poco de aura Bolona. desde luego! ¿Puedo cerrar esta puerta? Me pongo nervioso. vamos a cerrar la puerta. Vamos ver que venga el bicho. ¡Madre mía la de chorra que hay aquí! Me la voy a cargar toda. antes, a ver qué hay por aquí, los cubos del poder, para tomar es que ¿qué hay ahí? Píjate, no. Salud, ¿tengo que llegar ahí? Una brecha podría salir. Pues sí. Efectivo Maldita silla alienígena. Tenéis la culpa de todo. Que te amas las la, la tablillas. Seguro que tablillas por aquí. ¿Cómo? No hay información. Aquí hay información. Bajo el signo de Idu, en el primer ascenso, en la octava llamada, yo quita, hago este registro. La configuración de la nueva puerta de prueba se ha retrasado debido a un fallo en el nodo secundario. Mijara, debes terminarla en el siguiente ascenso, tal y como te han preparado para hacer. Coloca el orbe en el centro, selecciona los símbolos de enfoque. Para este alineamiento, eh, dos células enteras de Vitae, será Idu. Hay que colocar un orbe en el centro los símbolos de enfoque para este alineamiento y dos células enteras de Vitae que recuerda las selecciones de Temaku Mijara domina el orbe tu concentración y tu disciplina serán que abra los que lo que abra el portal y permita que se envíen objetos a través de objetos ¿no? muy bien el orbe, un orbe? y Uy ¿Será esto? No sé si es esto No Será más bien esto, ¿verdad? El orbe Un oh, bola, no, el orbe ¿no? Parece que, que Se está despertando A ver Aquí hay un mapa de lo que te pasa. Tengo dos triangulitos Mirando hacia arriba Y un tercero al fondo Y en medio el orbe Vamos a colocar el orbe en su sí. sitio Vale, el orbe aquí. A ver, ¿qué tengo que hacer? Oh, qué bonito. Voy a ver, las cosas en su sitio. ¿Y el orbe? Oh, ¡Hostia! Se ha cerrado. Ahora que tengo que hacer, no me acuerdo del mapa. Tengo estos dos triangulitos. El triangulito ese, A ver. tengo esos tres simbolitos. Y supongo yo que simplemente colocar, ya está puesto, no suerte. Pues tengo yo, vale, no, no es este, ¿eh? seguro que no es. A ver si hay haciendo esto. Ah, vale. ¿Y cuál es el orden de estas cosas? Aquí hay otro. Espérate, espérate, espérate. Vale, pues no me acuerdo. Tengo que quitar el orden para ver el mapa. Qué desastre. Venga, vamos a coger el orbe. Y el chiquillo ahora, el chiquillo dando Look at this la lata. tuareg Vámonos. Vamos a coger el orbe, anda. A ver qué simbolitos son los que ponen. No me he fijado los simbolitos. Apre. De verdad, ¿qué forma de hacernos para dar el tiempo? A ver. Yo no veo nada. A ver. Creo que el de la curva de izquierda. No los veo porque el tercero no se ve bien. Vale, el de la curva es el primero. Luego, el tercero es como tres garritas, ¿no? Y el del fondo no, no lo veo bien. Papacho pues, Vamos a colocarlo en la máquina antes de colocar el orbe y ya está. Creo okay. que... A ver, este va, está bien ahí. La tragarita está bien ahí. Yo creo que es este. He probado con ese. Yo creo que no. A mí me da la sensación que es este. Parece un teléfono. A ver. Si hay otro. Ah, vale. Este no es este, no es este, no es el de arriba. Lo estoy viendo. Es eh, uno de estos, pero. Es eh, uno. Este puede ser. Yo creo que es este. A ver, será este. Sí. bueno soy. ahora qué? ¿A qué tengo que darle? que tengo que colocar? Se supone que esto viene aquí. Y aquí tengo que colocar... Un objeto, pero... ¿Qué objeto? ¿Qué objeto? Esto? Puedo desactivar ya, ¿no? Vale. A ver. Vamos a hacer la prueba. Y aquí abajo, ¿qué hay que hacer? Hay que poner algo aquí, una especie de vacita o. A esto le da energía al conducto. Este bueno, vale. ¿Y como le eche? ¿Puedo dar a esto? Vale, se, se desactiva y ya está. ¿Puedo cogerlo? Vale, bueno, tiene energía y ahora supongo yo que aquí hay que colocar el volondrio. ¿Quiero colocar aquí el volondrio? El orbe, ¿no? Ahí se puede colocar. ¿O no? Como. Hay algo por aquí para colocar allí. otro orbe, ¿no? Espérate, esto da energía a esto Una especie de, ¿qué? De casco ¿Qué más necesito? Vamos a la... Hay otra tablilla aquí, ¿eh? No Vale, vamos a mirar Vale, de deuda La configuración Necesito otra, otro golondrio Pero, ¿de dónde sacó el otro? Bueno, lo voy a dejar aquí Porque tampoco me hace falta que vaya por ahí de otra vuelta ¡Hostia! Qué tonto, ¿verdad? algo por aquí tiene que haber otro volumbre este no se ha activado tiene un simbolito ahí está no no bueno, hay que bajar abajo, pero no sé cómo será. Vale. A ver, chiquillo, ¿cómo está? Chiquillo, ¿cómo está? Oh, claro, que ha muerto. Oh, claro. Oh, claro. Vale, hay que abrir esta puerta. A ver si hay simbolito con esa forma. Porque por aquí... No creo, ¿no? Tenemos que volver por aquí igual. se abre eso no abre es una puerta vale por aquí ya no hay nada no hay que volver no hay que volver por aquí no hay que volver Vamos a buscar simbolitos. A ver, ¿qué simbolitos de esto? ¿En espiral? No. A ver si ¿sí cierro esto. Vamos a dar una vuelta a esto. A ver si hay que hacer. No, eso parece activo. A ver. Pero aquí va un orbe, ¿no? A ver. O el orbe va... Y pone... Ah, pero si estaba allí puesto ¿Son armaritos? ¿no? no, no son armarios oh, macho no tengo ni idea ahora mismo ¿Pero qué Este era el de allí, ¿no? Sí, claro bueno. Toma te lo dejan bastante claro A ah, si sí, cambio de... No puedo, no puedo cambiar. Está activado. ¿Qué tendré que colocar aquí? Eso. Y ahí, que hay en medio, triángulo. Creo, yo creo que esto, el orbe este. No, por aquí a ver, Algo alargado. ¿puesto esto se ¿so puede coger. Un objeto importante si ¿Sí yo puedo lanzar así a ver vamos a ver las instrucciones otra vez a ver qué es lo que se nos escapa colocamos el orbe selecciona el símbolo de enfoque para el alineamiento y dos células enteras de vitae recuerda las lecciones de temacu este domina el orbe Vitae, yo no he visto el Vitae ese por ningún sitio Esto. Vitae, pero Coño, el Vitae Está claro que no lo tengo, así que venga, vamos a buscarlo Echese el Vitae Tendré que coger el cacharro este, pero si lo cojo se cerran las puertas. energía de esta pero que donde estaba la emperatriz infantil aquí ¿eh? vale un ahí? no no no no no no me interesa no me interesa pues oh, eh, supongo yo que lo delimitado será esto. Pero necesita dos puntos. ¿Y por qué no puedo andar para allá? que da queda energía o cómo es? Porque aquí funciona con dos. esto por aquí. Por aquí no hay nada, ¿no? No se pueden ir más puertas y nada. Vamos a llevarnos esto por aquí, a ver si puedo conseguir de alguna forma que esto se encienda. No. A ver. Aquí parece que pone algo, ¿no? Cacharro yo no he visto ningún cacharro de rodazo. Tiene cierta iluminación, ¿no? Vamos a buscar cacharro A ver si se me ha pasado. Aquí no hay Y por aquí tampoco hay cacharritas de estos no sé regular. Antes he visto algo parecido por aquí No Ah mira ahí hay uno Vámonos Quita, quita Ya lo llevo ¿Esto se coloca aquí? A ver. O se coloca aquí, a ver Vamos a abrir otras puertas Yo creo que tengo que bajar abajo Y, y hacer algo Tendremos que abrir esta puerta Ahí. Madre mía Ahí hay un tío, ¿no? Hay un cuerpo ahí. Hay cerilla, que es lo que me interesa a mí. Esto también me viene muy bien. Acá obviamente. Eso me viene bastante bien. Vamos a apagar lo que no necesito ahora, farol. tienen aquí montado... hostia, este que lo ha pasado ¡Qué bárbaro, a ver... cuéntanos tu historia, glotona Acá. sin saberlo caer. Eh? un vital fi... hostia, me la ha cargado muerto, Me ha cargado, me ha cargado. Pobrecilla. A ver, cuéntanos tu historia. La rueda. Había un sol blanco en la gran puerta, aire y la tierra. Una corrupción de carne viva se escuela desde la agujera del mundo y se convierte todo en ceniza y óxido. The control stones have turned against my kindred shaping them into floating wraiths of nightmare. La piedra de control se ha vuelto contra mi familia the city falls. Y le han dado forma de I am to la blame ciudad cae. Yo tengo la culpa. Mis compañeros se llevaron la fórmula, algunos para destruir a la, de la otros para contaminar la tubería de vitae. Still the scream. y acabar con todo este sufrimiento. Ejencialmente la puerta ha caído, fue abatida técnicamente y ha desatado energía fuera de nuestra comprensión. Las armas siguen militando, han pasado años de la peor manera. Tengo que volver al puerto, puesto y ver si And puedo, puedo encontrar a nadie para poder no decir. No tengo otra opción que usar el ataque. Un se lo mantiene si viva y este Así que una infima porción sea suficiente I para Si alguien cuenta este registro, Alchemist, que sepa que yo fui el primer traidor que lo aprendiz, to aprendiz de Temaco. Este Perderá nuestra no elegida. Entonces. Bueno, pues muy bien. Vale. Ahí hay otro. Antes de tocar nada, vamos a investigar. Pero qué mierda hay aquí, todo lleno de cosas extrañas. Con son se pelean. Eso qué es. A la mierda. A ver, ¿esto qué es? No hay nada. Otro rol de Macabe. Los primeros experimentos de Temaku con los orbes invocaron una entidad, una criatura que dejó una cicatriz en el mundo. Se pasó, causó una destrucción total. La cicatriz tomó forma de una carne de vida palpitante. He estudiado el orbe y ahora por qué aparece la cicatriz. Creo que puedo usar la misma perturbación para conseguir nuestro fin. Vale, al final que fue el ejército, ¿no? De los Estados Unidos. Al final siempre es lo mismo, hay ¿eh? que pesar son. Los militares, son los militares más malos. A ver, no te obliga. Esta ruta. Han pagado Amazon Prime. A ver, otro rota. He muchos mucho a huecos entre mis tareas para recupe, entre mi que me escuchen. por si hecho tengo una fórmula que está en armonía final, con el pulso del orbe Puedo provocar los síntomas que atraen a la carne roja y ello vendrá la destrucción canalizada a través de la vital. Esta podría ser la respuesta que estamos buscando eso La carne roja bueno venga vamos a averiguar el a ver hago vamos bueno, corriendo porque no tengo una pinta de que va a pasar algo que bien montado, tenían aquí esta es la que no tenía bien la los diseños de, de Higger parece como que de lejos han querido inspirar en ¿eh? se puede abrir los hospitales, así que ya no necesito esto ¿Tiene sombra de objeto que cojo? No tiene sombra Bueno, vamos a dejarlo aquí, no, no nos molesta nadie tocamos la orbe ya se ha grabado, se ha grabado orbe número 1 orbe número 2 y ahora ¿Qué pasó ah que tengo que coger el orbe no espérate que más tengo que coger que me hace falta Ojeto, el objeto espérate que hay que colocar algo a lo mejor vamos a coger esto no llega la energía aquí que te va a hacer coger el, el orbe o darle aquí no aquí ya está dado Ah, es verdad, que no tengo el orbe puesto, seré... Ah, sí. Ya se lo cae es, si es petardo Tenemos que coger el, el rollo acá para activar las puertas pero... Y vamos a cogerlo Y este el rollo este pa' cabello Vamos ¿O cuántos rollos tenemos que hacer, hacerlo, eh? vamos ¿Puedo correr con los objetos? Sí, sí puedo. Ahí, ala. Cogemos, colocamos el orbe y ya está, pipa. En teoría lo hemos conseguido. una torre humo una, es la ciudad lo que me dijo el doctor el doctor el de la salchicha tengo que salir de aquí bueno pero si sí, ya vamos corre supone que lo hemos conseguido, somos los mejores, vale, pues lo vamos a dejar aquí, vale, hemos hecho, no sé si hemos hecho un par de horas, no, una hora y media que no ha sido hora? ¿dónde estoy? pasado el presente, vamos a pasar esto, hasta que estamos en un sitio guay, ¿Tú qué? estamos en París, el juego está chulísimo, es ¿eh? muy narrativo, Mola, ¿eh? Un poco locura, pero... mola. Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está, chiquilla? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué haces pequeñita? Uno y uno Pero ¿cuánto es uno más uno? Pues según la física cuántica Alice no puede jugar Alice no puede jugar Alice está muerta No te preocupes mamá Estoy aquí Todo, eh. Uh. Es tronquísimo todo, eh. Así sí que lo vamos a dejar, porque es como ¿Alice? que más termina un capítulo. ¡Alice! ¡Salem! ¡Salem, quickly! No, oh, se ha muerto. que repente O sea, si se murió Alice. pobrecilla Tan joven, tanta Tantas desiertas que Pobrecita. Pobrecita, pobrecita. La hija de Asís. A ver dónde estamos ¿no? Vamos aquí. ¿eh? episodio tan molón. ¿La más salió todavía del...? De bueno, mierda está, ¿Está super él? No. No, no, no, no, Era mucho más grande. no, no, no, no, no, no, Madre mía, ha puesto la moza. Come on. Esta que come sonámbula. Come Qué chungo, eh. Uh -huh. Más ganas de seguir, un poquito. Espérate, venga, la madre está aquí. Bueno, venga, a ver si podemos salir. A ver si salimos. Salimos. algo es cierto. Oh, shit. Mierda, peso mucho. Oh, I'm so heavy. Like Parece que este de seis mesas más. Ay, Dios mío. Oh, oh. Si sí, podemos meternos por ahí, por ahí no vamos a acabar, pero bueno. ¡Hello!